¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en estos momentos de nuevo año, nuevo ciclo, nuevo todo? ¿Cómo vas? ¿Qué tal te fue en ese maravilloso cierre? Cuéntame, por ahí hubo mucho movimiento, ¿cierto? Movimiento en energía, movimiento en relaciones, en formas financieras. Sin embargo, bueno, eso era importante que lo vivieras para que esta nueva era, esta nueva época la abras con todo cáncer y vámonos a ver qué es lo que tienen para ti el día de hoy los arcángeles voy a ponerte por acá de este lado mi estimado estimada cáncer vamos a mover nuestro angelito coquetón, ya lo viste, me encanta, me fascina este angelito sobre todo porque la forma en la que llegó con nosotros ha sido bastante interesante Voy a poner un poco más de luz para nosotros, porque la luz nos llena y nos acoge. Vamos a empezar. Vamos a ver, ¿qué tienen para ti? En estos momentos del mes de enero 2020 para Cáncer, Arcángel, solicito permiso para conectar con esta energía. De cáncer, que hay para cáncer enero 2020 en su presente y aquello que se requiere sanar. Cáncer 2020. Muy bien. Tu primera carta. Tu segunda carta. ¡Wow! La tercera carta. No, bueno, cáncer, acabas de abrir. Ve qué bonito, y ahorita te voy a decir por qué esto es muy bonito. Detalles, detalles, Si tienes la unión en tu última carta de este primer bloque de tu tirada. Déjame, los voy a juntar para que puedas tú verlos, observarlos. Déjame, voy a acomodar por aquí, sí, se ve bastante bien. Bien, mi cáncer. Cáncer hermoso, cáncer chulo. Pues bien, cáncer, primero. Inicias el año con una metamorfosis. O sea, como te decía al principio, todo aquello que se movió en tu vida, todo lo que estás recibiendo, lo que se fue, lo que se está también por irse, puede ser que estés experimentando... Eh, la trascendencia o posible trascendencia de alguno de tus seres queridos y en ese momento te dicen los arcángeles que es importante que agradezcas cada etapa, cada experiencia vivida con esa persona puesto que a través de ella tu vida y tu evolución surtió efecto en la forma en la que se haya presentado ¿ok? Te dicen también que recuerdes que el alma solamente deja el cuerpo puesto que regresa a ese poder universal en el que tú creas. Parte de esta metamorfosis, mi querido cáncer, eh, se ha dado a través de justamente trascendencias, ya sea de personas queridas, ya sea que hayas... Eh, experimentado un cambio importante ya sea en el trabajo eh, con tus relaciones o estés en proceso de ok en proceso de ese cambio puede ser que también hayas vivido por ahí algún ligero accidente ya seas ya sea que tú lo hayas eh, experimentado en tu cuerpo o alguna persona cercana a ti lo esté experimentando. Y esto ha sucedido para que valores esta maravillosa oportunidad de conectar con tu alma, de conectar con tu autenticidad, para que en esta metamorfosis tus alas se abran, se expandan, ¿ok? En este presente de 2019, enero de 2019, justamente primero de enero de 2019, lo que te quieren decir es que todo el cambio es importante, es necesario, el cambio es constante, así que te invitan a dejarte fluir, a volar. Puesto que de pronto con estos cambios que estás viviendo te has sentido como en separación de las demás personas como si sintieras que alguien te está atacando, que alguien lo ha hecho como por molestarte o como por, decimos en México ponerte en la torre eh, como golpear, como mmm, hacerte sentir menos de pronto tienes esa perspectiva sin embargo te dicen los arcángeles que recuerdes que existe la verdad y la realidad la verdad es todo lo que ya es, es inamovible, que así como es, es perfecto, y en esa perfección estás tú, ¿ok? Y por otro lado, la realidad es lo que tú generas, lo que tú creas y ves hacia afuera, enfocado en tus sentimientos, en tus emociones, en lo que piensas acerca de ti. Okay, recuerda que la vibración es lo que se transmite hacia la vida, entonces si tú estás vibrando en una sensación o vibraste en los últimos días en una energía densa, en una energía bajita como de miedo, de escasez, de no puedo, de no soy capaz, de no sé qué va a pasar, de no, no, no, no, no, no, no eh, posiblemente tus resultados se hayan visto eh, reflejados en ese tipo de energía. Si vibraste alto y confiaste y te dejaste llevar por este cambio, por estas emociones, eh, soltaste o estás mm, aceptando de la forma más fluida aquellas trans, eh, eh, aquellos posibles accidentes, aquellas posibles experiencias de trascendencia de seres queridos, y si estás confiando, te seguramente te estás sintiendo contenido, contenida, liberado, ¿ok? Eso es muy bueno. Ahora, ante estos cambios que se están dando, en donde de pronto te sientes un poquito separado de los demás, te dicen que la separación viene del ego, viene de un sentimiento ya sea de superioridad o inferioridad, cosa que no existe, puesto que todos los seres vivos en el planeta y todos los seres existentes en el universo son igual de importantes como tú, son igual de importantes, y tú eres igual de importante que todos ellos. Imagínate que tienes un rompecabezas, y ese rompecabezas tiene mil piezas, y cada pieza embona perfecto con la pieza que le corresponde, en su lugar, en su posición, en su figura. Cada pieza está cumpliendo una función específica. Sin embargo, esa pieza, sin, sin alguna pieza, sin esa pieza, el. Rompecabezas es incompleto y ya no funciona. Con esta pequeña historia que te cuento, quiero decirte que esa pieza es muy importante y esa pieza eres tú. Es importante que recuerdes que estás unido a todos los demás, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienes el desierto seco y pareciera que de pronto, ante estos cambios que se están dando, hay resistencia y es normal. Sin embargo, te dicen... Sé resiliente, recuerda que cuando están los cambios, apenas caminando, apenas caminando, puedes sentirse como si te estirara, ¿no? como esta liguita, que estira, estira, estira, regresa, estira, estira, estira, estira, regresa. En estos cambios que estás viviendo puede ser que te estés sintiendo de esa manera, sin embargo te dicen sigue confiando, ten fe, ten confianza, una vez que decides salirte de la jaula del ego, del condicionamiento, es momento o son los momentos en donde inicia este proceso del despertar espiritual, del conectar con tu alma, del saber quién eres, del confiar, de a veces sí también porque no, de dudar, sin embargo te dicen ser resiliente, como este cactus que tienes aquí, que sabe que por un lado en el lugar en donde se encuentra no hay nada, no hay agua, el sol es intenso, de noche el frío es insoportable, se sigue manteniendo de pie puesto, que sabe? Que la fortaleza, lo que le nutre está en su interior, ¿ok? Los cactus guardan el agüita en su interior para mantenerse de pie en cada momento, en cada tormenta, en cada tempestad, por así decirlo, que presenta el clima en donde ellos se desarrollan, en donde ellos viven, saben que adentro de sí mismos está el poder, está la vida, está el agua, el líquido vital que los va a mantener de pie. Ahora, también te dicen con esta carta que cuando emprendes el vuelo, tienes esta, deseo que lo puedas ver, tienes esta ave en esta parte de aquí, sobre, en la que te dicen que una vez que abres las alas, se requiere que continúes el vuelo, ¿ok? De pronto, cuando empezamos estos cambios, empezamos, sobre todo en inicios de año, ¿no? Como que queremos hacer miles de cambios y... De pronto, conforme va pasando el tiempo, nos vamos atorando, vamos haciendo y deshaciendo, pero como que sentimos que por ahí tambaleamos. Entonces te dicen con esta carta que aquello que decidas toma decisiones eh, no tomes 20 decisiones de cambio y no te enfoques en ninguna. Te dicen, enfócate en una, en dos o en tres y continúa el vuelo. Poco a poco, conforme vas a ir avanzando, te vas a ir abriendo puertas que te van a llevar a ir cumpliendo otra y otra y otra. Sé paciente, ¿ok? Y de pronto, imagínate, recuerda esta imagen en donde las personas que van... Eh, empezamos... El año nuevo y de pronto queremos ya bajar los kilitos de más, queremos cambiar, no sé, se me ocurre de auto, queremos comprar casa, queremos comprar zapatos, queremos, queremos, queremos, queremos, queremos, queremos, queremos y nos enfocamos mucho en el afuera y en el cómo lo voy a hacer. Y entonces y entonces terminas embotado o embotada, te dicen, todo lleva su proceso, todo lleva su paso, todo lleva su eh, avance, solamente emprende el vuelo. En el camino vas a ir encontrando aquellas eh, oportunidades, aquello que te está generando o que te va a generar diferentes puertas, diferentes oportunidades. Solamente confía, abre las alas y confía en que ese vuelo sí tiene un fin, sí tiene un destino. Eh, lo importante es que vivas el momento. ¿Ok? Ejemplo, ya me puse la meta de bajar 20 kilos. En algún momento. <risa> y entonces, pues ya te la pusiste, pero no vas al gimnasio o vas un día o no tienes un régimen alimenticio que te permita eh, generar esta estabilidad, este equilibrio. Sigues manteniendo, por ejemplo, esos resentimientos, estas emociones densas en tu interior que poco a poco te van mermando la salud. Eh, <coughs> y todo esto lo vas dejando, lo vas dejando, pero tú quieres en algún momento bajar de peso, <ríe> yo quiero bajar de peso 20 kilos, pero no suelto ni mis apegos, no suelto mi drama, no suelto nada, y no se va a dar esta realización, ok, entonces recuerda, poco a poco, camina paso a paso y todo se va a estar acomodando de acuerdo a lo que la vida sabe que es tu mayor bien, y esto te lo dicen justamente porque tienes la carta detalles, detalles de cabeza y con esta carta se refuerza de cierto modo que de pronto estás enfocado muy en el futuro y de pronto estás apegado al pasado, en cómo fue, cómo lo viví, que, ta, ta, ta, muchas cosas, tu historia te la cuentas y te olvidas de estar en el presente. En este momento te dicen que, está, que sería maravilloso que comiences a vivir en el presente si es que no lo has hecho. Disfruta tu momento. Si estás tomando un café, toma el café. Si estás comiendo una galleta, come la galleta. Disfruta, la saboreala. Siente como cruje en tu boca. Siente cómo pasa hacia tu estómago. Pero disfruta el momento. Esos son los detalles más importantes en los que te invitan a, for, a, a fijar tu atención, ¿ok? En el presente. A través de fijarte en el presente, se va a empezar a mover aún más todas estas emociones que están ahí guardadas y te dicen, Cáncer, calma, tranquilo, tranquila, vamos a sentir, vamos a sacar, vamos a soltar, liberémonos. El viaje requiere ser ligero y en esta ligereza se dará la sanación del posible dolor, de las posibles resistencias, de tus creencias limitantes, te darás cuenta de tu potencial maravillosísimo que tienes, solamente enfócate en el presente. Ok, esos son los detalles que realmente importan. ¿Con quién compartes? Eh, ¿Qué servicio quieres dar? ¿Cómo te quieres compartir? ¿Cómo vas a compartir tus experiencias? ¿Qué oportunidades y a través de la tecnología, a través de eh, diferentes sociedades, asociaciones, puedes prestar un servicio? Conecta con la gente, conecta contigo mismo, a través de las personas que vas conociendo, con las que conectes tú solito, tú solita, te vas a ir dando cuenta aquello que hay que sanar en ti. Recuerda que el trabajo, recuerda que la energía está de adentro hacia afuera, entonces si tú quieres identificar qué es lo que hay que sanar en ti, sal a la calle, conecta con nuevas personas, conoce nueva gente y ellos te van a reflejar aquello que se requiere sanar en ti. Al generar esta sanación tienes el campo de los sueños, es decir, Vienes a liberar, este mes es de liberar para ti cáncer, este mes es de liberar la energía, de sentirte eh, ligero, de viajar ligero, de emprender el vuelo, o sea, de tener decisiones importantes y enfocarte en disfrutar el momento a momento. Esto te va a permitir nuevamente volver a conectar con esta unidad con las personas que están eh, unidas a ti, como este rompecabezas que te contaba hace un momento. Estos sueños, estas metas, estos proyectos, sí van a suceder, sí se van a dar. Solamente se te pide ir fluyendo poco a poco con los cambios. Sanar el dolor, confiar que en ti está el verdadero poder, el, este poder inmenso que te entregó, que te otorgó la divinidad. Sale Ahora, es muy importante, es muy importante, eh, cáncer, <ríe> te dije, Sagitario, un, una disculpa, ¿verdad? De pronto uno se, se le van las palabras, pero aquí estamos, cáncer, contigo. Ahora, es muy importante que, eh, vamos con tu siguiente carta, confíes en tu capacidad creativa y creadora. Donde pongas el ojo vas a poner la bala. Sin embargo te dicen, donde, donde tú pongas tu atención, recuerda que todo se va a mover para que suceda. Solo no exijas demasiado. De pronto la autoexigencia cáncer eh, se vuelve como el resentimiento. Okay, si no sucede tal, la, en la forma en la que tú quieres, en la forma en la que te mueve, en la forma en la que te imaginaste que podría suceder, de pronto te resientes y no solamente con la vida, sino con las personas que estuvieron involucradas. Ahora te dicen, no. cada situación, cada experiencia que estás viviendo no es en tu contra. Recuerda que no existe el ataque más que en tu mente, la mente errónea que te dice que todo es ataque. Pero la mente recta comprendes que solamente suceden las cosas para llevarte al siguiente nivel. Y a eso te están invitando en este momento cáncer. Recuerda que todo lo que estás viviendo solamente es para dar un paso al siguiente nivel, para brincar ese momento en el que te vas a sentir en una energía más alta. Y esto te lo comentan porque a través de estos posibles sensación de resentimiento, sobre todo este mes en el que todo, la mayoría de las personas, y no sé si te suceda, pero la mayoría de las personas queremos cumplir muchas cosas, muchos objetivos, la nueva vida, la nueva eh, versión de mí mismo, de mí misma, pero como no sucede como yo quiero, entonces me resiento con quienes están involucrados y se me empiezan a sentir como ciertos momentos de tormenta, campos de tormenta, lo tienes. Y esta tormenta... Es, imagínate que esta está en tu mente con tus ideas con tus condicionamientos con, tu, eh, con tus límites con los resentimientos que la mente te dice que hay que tener y se nubla poco a poco se va nublando no sé si te ha sucedido que de pronto sientes tanta pesadez en tu mente en tu cabeza que no sabes ni cómo poder tomar una muy buena decisión o una muy buena acción es por ello que te invitan a ir ligero, sanar el dolor, confiar en que está sucediendo de la manera perfecta, soltar la exigencia, la autoexigencia para que a través de soltar esta autoexigencia, esta nubosidad mental se disipe y entonces tu alma te pueda presentar con claridad aquellas eh, experiencias o aquellos mensajes que está teniendo para ti la vida, ¿ok? Te invitan también a que en este mes amplíes tu conocimiento en la forma en la que tú quieras. Es decir, si de pronto sientes que hay desequilibrio en la parte emocional, en la parte de relaciones, sería muy bueno que buscaras a un maestro, a un guía espiritual para que te lleve a la autosanación. También sería muy bueno que disfrutes, que te vayas a las conferencias que tenemos aquí en el canal justamente para que encuentres ese equilibrio espiritual y equilibres también a su vez esas áreas que se impactan eh, de manera integral que son la pareja, la familia, las finanzas, la parte profesional, tu desarrollo personal puesto que con esta, en este incremento en el conocimiento vas a poder tocar esta esencia tuya, este poder superior tuyo. Me dicen también que es muy importante que sea la forma en la que tú estés desarrollándote profesionalmente, busques actualizaciones, eh, nuevas formas o nuevos métodos aplicados a través de la tecnología, sobre todo porque en estos momentos, y, bueno, 2019 y la década del 2011 al 2020 o 2010 al 2019 más bien se desarrollaron y se vino muy fuerte el desarrollo tecnológico bueno pues la década de 2020 nos dice quítense que ahí les voy con todo entonces es muy importante que este conocimiento también trates e investigues de saber investigues o trates de saber <ríe> ¿En qué formas aplica la tecnología a tu conocimiento? Puesto que a través de ello, bueno, pues tú vas a poder encontrar algunas oportunidades que te van a llevar a sentirte un poquito liberado y ¿por qué no? Generar un ingreso que te permita disfrutar de un buen rato o de una buena inversión con aquellos que realmente quieres estar. Ahora, eso te lo decían porque te di, pues, también te... Dicen que a través de este conocimiento vas a conectar con ese poder interno que tienes, poder creativo, poder co-creador con el universo y entonces generar ideas que van a servir de mucho, de mucho a las personas de la sociedad, a la humanidad, o sea, básicamente te dicen que vas a dejar tu legado, un legado muy importante si te dejas guiar y finalmente te dicen que para que tus finanzas y tus relaciones se expandan, sí, se me fue la palabra, se expandan, es muy importante que recuerdes que no estás solo en la vida, de pronto cáncer, crees que estás solito, todo mundo te abandona, te nos resientes, te dicen no, no estás solo, no estás sola, es muy importante que aprendas a trabajar en equipo, si es que no lo has hecho aún. Y si ya estás trabajando en equipo, si ya tienes una muy buena comunicación, si ya te sientes equilibrado en ese sentido, es muy importante que continúes, que refuerces ese trabajo en equipo, que reconozcas el valor de cada persona a tu alrededor. Eso te va a abrir muchas puertas también. Cáncer, gracias por estar aquí. Deseo que hayas encontrado una respuesta en esta tu guía del mes de enero 2020, deseo de todo corazón que esta nueva época, esta nueva era, década, año, día, hora, minuto, segundo, te sientas amado, apapachado, estrujado entre los brazos de este poder superior que te ama con todo su amor incondicional y que hoy te entrega esta guía a través de los arcángeles y el oráculo de bio Neurosabiduría. Suscríbete al canal, dale like, activa la campanita y finalmente, mi aviso parroquial, claro, no puede faltar. Si tú deseas una lectura, eh, una guía personalizada, puedes escribirnos al correo bioneurosabiduría.com solicitando tu registro. Te vamos a mandar las opciones que tenemos habilitadas para ti para este 2020 para que juntos, Continuemos sanando hacia nuestro camino del despertar espiritual. Te amo con todo mi corazón. Bye.